Oye Majes, tío, eh, llegas aquí y metes la pegatina justo en medio, es que eres un acaparador, de verdad, ¿eh, tío? Hola, amigos y amigas del Facebook del YouTube del Instagram, aquí con el colega, del Mazinger Z. Un cafetito, va despertando un poquito y ¿dónde estamos? Charlis. ¿Dónde estamos? Tan tan tan tan, tan. Mathinger Z. ¿Eh? Qué bonito esto, ¿eh, Charlis? Sí, muy chido. Está muy arreglado ahora, ¿eh? Eh. El muro de la fama. Bueno, pues es el momento de poner la pegatina a Tu Slow, ¿no? Hola, señor Mazinger. A ver, primero la foto. Vamos a ponerla aquí, en una esquinica. Aprovechando que soy alto. ¿Eh? Bueno, Tu Slow ha estado en el Mazinger Z. Y esta pegatina es resistente al microondas, ¿eh? Tu Slow ha estado aquí. Aquí ha estado tu Slow. Oye, Majes, tío, eh, llegas aquí y metes la pegatina justo en medio. Es que eres un acaparador, de verdad, ¿eh, tío? Bueno, saludos a todos los que habéis estado aquí y habéis puesto la pegatina. Puta madre, así se hace. Hola, amigos y amigas del Facebook del YouTube y del Instagram. Aquí con el colega, del Mazinger Z. El motivo de crear este Mazinger Z fue promover la venta de terrenos en esta urbanización. Y bueno, la verdad es que esto se hizo en el año 79 y estaba bastante dejado de la mano de Dios. Y ahora pues bueno, lo han arreglado, han puesto un chiringuito. Y bueno, ver, podéis aparcar las motos aquí fuera, y genial, la verdad es que genial. No y para que no lo sepa, el piloto que iba dentro del robot... Llamado Koji Kabuto también era motero. Así que los que estáis viendo este vídeo y seáis moteros que sepáis que el que estaba dentro de la cabeza era también motero. Esto debe de hacer unos 10-12 metros de altura y antiguamente se podía entrar por dentro. Se podía entrar por aquí. Y podía subir. Pero ahora está cerrado para evitar males mayores, si os fijáis todavía se nota un poquito la apertura, ¿vale? Hola Dulcinea Venga Que nos vamos eh, Un mosquito eh. y Un insecto